hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer bombones de chocolate blanco con limón para estas navidades así que ya empezamos con la navidad y los ingredientes son 150 gramos de chocolate blanco sal 60 gramos de mantequilla la ralladura de un limón Esencia de limón, una pizquita, azúcar glass y 50 gramos de nata. Lo primero que tenemos que hacer es calentar agua para ponerlo al baño María. Ya tenemos el agua calentando y ahora en un recipiente echamos el chocolate blanco y la mantequilla. Y se pone ahí al baño María. Se va moviendo poco a poco... Mientras se va deshaciendo. Se va moviendo poco a poco. Y ya se va deshaciendo. No hay que parar de mover para que se derrita bien. Ya está bien derretido y ahora se saca. Ya lo hemos sacado del baño María y ahora tenemos que dejar que se temple un poquito. Porque no podemos hacerlo caliente caliente. Ya se ha templado el chocolate. Ahora echamos la ralladura de limón, la esencia de limón, una pizquita de sal y la nata y lo movemos otra vez. Ya lo hemos mezclado bien. Y ahora lo que hacemos: se tapa. Que también se puede tapar con fil transparente. Y se mete en la nevera tres horas. Ya han pasado las tres horas y ahora vamos a formar las trufas. Y se reboza en azúcar glass. Aquí tenéis las trufas de chocolate blanco con limón. Especial para estas navidades señores. Bueno amigos, espero que os haya gustado estas trufas de chocolate blanco limón, para estas navidades que son especiales, así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y me lo voy a comer, adiós.